Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última charla de la jornada de hoy en la sala Arsis. Eh, hoy, bueno, para finalizar, tenemos a Valerio Consentino y Álvaro del Castillo. Les invito a que por favor suban al escenario, activando cámara y micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, Álvaro. Hola. Nos falta Valerio. Nos tiene que activar la cámara y el micrófono para subir también. Y si no le busco yo, Un segundo. Aquí está. Aquí, con tantas salas nos habrá perdido por las salas. Aquí está, Valerio. <risa> que la no sé si esto va a ser una sala, en una, en una planta. <risa> Muchas gracias por estar aquí, Álvaro y Valerio. Eh, ambos desarrolladores de software, uno en Monom y otro en Vitergia eh, y Álvaro desarrollando proyectos de, de IoT. Y bueno, nos contaréis hoy sobre proyectos de IoT en las fundaciones Flos, ¿no? Esa pues es el, la, la... Sí, eso, eso es. O sea, lo primero de todo, ya... todo arrancamos ya con, con la charla. Eh, antes recuerdo a los participantes eh, que, bueno, podéis ir, eh, mientras se va dando la charla, si tenéis alguna duda la podéis ir eh, manifestando en el chat, podéis ponerla en la mejor en la pestaña Q&A, que tenéis a la derecha de, del todo o, inclusive, podéis levantar la mano dentro de, dentro de la aplicación y al final de la charla, que serán los diez últimos minutos aproximadamente, os podemos eh, dar paso y que subáis al escenario con vuestra cámara vuestro micrófono e interactuéis directamente con, con Álvaro y Valerio. Bueno, no os robo más tiempo. Álvaro y Valerio, adelante. Muy bien, pues, lo primero de todo, agradecer a todos los que estáis aquí con nosotros compartiendo estos, estos minutos. Y bueno, estamos aquí Valerio y yo, que os vamos a presentar un proyecto en el que llevamos trabajando algunos meses y que paso a, un poco a, a compartiros con esta presentación que hemos preparado. Vamos a ver... Vale, pues lo que, lo que vamos a comentar hoy es un poco el, un estudio que hemos hecho de cómo está la situación de los proyectos en el mundo de Floss. Bueno, Valerio, no sé si te quieres presentar antes de que arranquemos. Pues vale, pues soy Valerio, ingeniero uh, en Vitergia y pues digamos que esta presentación uh, es un trabajo conjunto. Uh, eh, yo estoy más en la parte de eh, análisis de datos uh, y Vitergia pues tiene la herramienta source que permita hacer esto. Y pues Álvaro, uh, pues éramos compañeros de, de trabajo en Vitergia, pues luego él decidió irse a otro sitio y pues quiere seguir tú. <risa> Sí, entonces, bueno, para contextualizar un poco la charla, pues lo que vamos a hacer es comentaros el, eh, una cosa que nos, que nos motivaba, que era entender el, la situación de los proyectos de IoT en el mundo de open source. Entonces, para todo lo que vamos a, a presentaros hoy, tanto el, el dashboard con los datos y toda la información que presentemos, está publicado todo en, en Internet. Y entonces, sobre todo el dashboard, os hemos puesto aquí la URL bien en grande. Si queréis, incluso podéis ir entrando al dashboard y demás. Y aquí están realmente toda la parte más importante de la presentación, que son los datos. Porque como veréis, es una presentación muy orientada a presentar datos sobre, eh, lo, que está, sobre lo que ocurre en los proyectos de, de IoT dentro del mundo de, del open source. Entonces, para enfrentarnos a ese, al problema de cómo eh, localizar los proyectos interesantes de open source y cómo contar la actividad que hay en ellos, pues ahí había como dos partes. Una parte primera, que era la parte de selección de proyectos los proyectos que tienen más impacto, más estratégico dentro del mundo del open source en IoT y, otra, y la otra parte que es cómo mostrar la actividad dentro de los proyectos. Entonces, para mostrar la actividad, pues tenemos la suerte de, de que Vitergia se dedica a eso. Entonces, en Vitergia se tiene que hacer analítica de toda la parte de la actividad de los proyectos de, de software y en particular de open source. Por lo cual, esa pata la tenemos cubierta gracias a... Al foco que tiene Vitergea en eso, y que ha salir una plataforma que luego comentará Valerio. Entonces, nos quedaba la otra pata, que es cómo, cómo seleccionamos los proyectos que vamos a analizar. Entonces, para ello, lo que hemos hecho ha sido pensar: bueno, eh, lo grande es lo, el, el foco que queríamos poner en, en este en ese informe, o sea, en el, no nos gusta llamarlo informe porque veréis que son es una cosa viva, entonces es un informe vivo en el cual vais a poder acceder a los datos a día de cómo están ahora mismo. O sea, los datos que hemos recuperado son del lunes pasado, los que tenemos en la presentación, pero ahora mismo se están actualizando los datos y vais a poder ver datos reales. Por lo cual no es un informe como tal, sino que es algo un poco más vivo y es como una especie de mapa de cómo está el mundo de, de IoT en, eh, dentro de la comunidad de open source. Entonces, eh, el principal motivo entonces de todo esto pues es que es este dashboard para proporcionar un mejor conocimiento del, del ecosistema de IoT dentro del mundo de, de, de Open Source. Y como, y como os comentaba un poco, el tema de el, el cómo hacerlo, pues con, con las herramientas de Vitergia y, y en con Grimwar Lab. War Lab es una plataforma que os comentaré un poco más para a, adelante y eh, os animamos a que, a que contribuyáis a este proyecto. O sea, como en todos los proyectos de Open Source, la, una de las claves es la comunidad que hay alrededor de él. Entonces queremos que este proyecto eh, siga vivo, este dashboard siga vivo, tengamos esta herramienta para mostrar el ecosistema de IoT en, en open source, y para ello pues es un poco de labor que tenemos que hacer un poco entre todos, porque es realmente como capturaremos el valor de el valor de la comunidad que hay alrededor de IoT y pues entenderemos mejor en dónde nos movemos. Vale, un, una serie de avisos rápidos. Eh, inicialmente nos habíamos focalizado mucho en la parte de IoT, en la parte industrial, el de industrial IoT porque es un poco donde estaba yo trabajando, o sea, donde estoy trabajando yo en Monom, que estamos muy focalizados en crear una plataforma de, de IoT para la industria. Pero al final, lo que está ocurriendo es que hay una se están, se están fusionando, ¿no? De alguna forma, la parte de IoT industrial y la parte de IoT, si queréis, un poco más doméstica para usuarios finales. Y entonces, pues, no tiene mucho impacto. Yo, la verdad, ya creo, creo yo. Luego, el cómo hemos seleccionado los proyectos y la clasificación. Pues ya os hemos dicho que los proyectos los hemos seleccionado eh, basando el criterio de que sean proyectos maduros de IoT. Y para ello nos hemos eh, apoyado en las fundaciones de software libre, que de alguna forma están ya atrayendo los proyectos más maduros y los están incorporando dentro de las fundaciones de software libre. Y hemos elegido las tres fundaciones de software libre más importantes que hay, la de Apache, Linux Foundation y Eclipse. Y hay una cuarta que sería Mozilla, que también están trabajando en temas de IoT, pero que todavía no tenemos añadido añadir el informe. Entonces, esperamos que en futuras versiones añadirles también. Entonces, las métricas que vamos a sacar de los proyectos, pues Vitergia y, en especial, dentro del proyecto de Caos, de la Linux Foundation, ya han trabajado mucho en qué tipo de métricas son las más que deciden mejor los proyectos. Entonces, lo vamos a utilizar tal cual esas métricas. Y todos los datos que generamos queremos que sean datos eh, con licencias abiertas. O sea, que todos los datos que tengáis, que vamos a proporcionar, los podéis hacer con ellos lo que queráis, siempre que sea posible. Y yo creo que en el dashboard casi todo es posible que lo compartáis sin, sin problemas. vale. Entonces, la selección, pues os hemos comentado hoy un poco de la selección de los proyectos de IoT, cómo lo hemos realizado, hemos puesto el foco en las tres, en las tres fundaciones, la fundación Apache, la fundación Eclipse, Eclipse y la Lean Foundation. Fundación. ¿Vale? Entonces, porque las tres son fundaciones maduras que llevan ya tiempo funcionando y que tienen una serie de normas que, que garantizan que los proyectos que están dentro de ellas pues tienen comunidad, son proyectos maduros que están evolucionando y que de alguna forma pues, son proyectos que hay que tener en cuenta. Y para comparar los proyectos, para comparar la, incluso para comparar las fundaciones, lo que, hemos ha, lo que hemos hecho ha sido definir una serie de categorías, que quizá es un poco la parte que podría ser más discutible, cómo hemos llegado a esas categorías. Entonces, para llegar a esas categorías, lo que hemos hecho ha sido focalizarnos en, en la parte de que es una plataforma de IoT. Entonces, basándonos en que es una plataforma de IoT, ahí lo que hacemos es eh, identificar las diferentes piezas que hay, en la plataforma de IoT y a partir de ellas hemos generado categorías que cubren cada una de las piezas de esa plataforma de IoT. Entonces, en el mundo de IoT, pues es un mundo que ahora mismo está súper, es un mundo que está en un crecimiento muy fuerte, hay unas predicciones de crecimiento enormes en el mercado, entonces, pues es un campo en el cual está trayendo mucha gente, hay muchos proyectos de IoT. Y son proyectos muy interesantes porque se mezclan temas de Big Cloud, de perdón, de Big Data, se mezclan temas de Cloud, se mezclan temas de inteligencia artificial para análisis de datos. Entonces son proyectos muy atractivos y que cada vez están más, traccionando más a la industria y están atrayendo, atra, atrayendo más desarrolladores. Por lo cual es interesante conocer bien ese campo porque es un campo creciente. vale Entonces vamos a intentar entender lo que es una plataforma IoT rápido para entender las categorías que hemos definido nosotros en el, en el informe. Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades básicas que tiene una plataforma de IoT? Pues hemos resaltado estas, que creo que en la industria son bastante compartidas, que es, por una parte está la parte de gestión de los dispositivos de la plataforma de IoT, de sensores y demás de los cuales se recogen los datos, el soporte de diferentes protocolos de comunicación, porque dentro de la industria, pensar que la industria, por ejemplo, la, la industria en la que nos estamos, con la que estamos trabajando, son industrias que llevan muchísimos años y han tenido mucha evolución a la hora de cómo se comunican los dispositivos entre sí. Entonces, hay muchos protocolos que soportar. Lo, el tema de cómo se integran diferentes piezas, gestión de datos, cómo se gestionan los datos en las plataformas, la parte de analítica de datos, para entender esos datos, para predecir fallos futuros, para entender eh, cómo se está produciendo, los temas de rendimiento en las fábricas y demás la parte de gestión de aplicaciones, auditoría de seguridad, la parte de que las plataformas sean robustas, porque aquí en IoT las plataformas tienen que ser muy robustas porque no pueden fallar, porque una fábrica, si falla el software, paramos la fábrica y no, no eso no puede ocurrir, no son escenarios que, que se puedan contemplar, por lo menos en, con una probabilidad eh, significativa. Y también eh, hay interfaces de desarrollo de software que están basados en lo que se llama low-code, que son cuando vas a programar, en vez de programar directamente con software como tal, programando, por ejemplo, en Python, en Java o en cualquier lenguaje de programación, programas de forma visual utilizando bloques. Y esos bloques lo que representan son los diferentes elementos que forman el pipeline de los datos que utilizas a la hora de eh, recoger la información de los sensores, procesarlos y demás. Toda esa parte de cómo definir ese flujo de los datos lo haces con bloques y, y de forma visual, en vez de tener que programar directamente todo. Y, bueno, funcionalidades básicas, pues, que esas plataformas pues, empiezan a tener una parte significativa en el cloud, también tienen una parte significativa on-premise, que suele ser la parte más de Edge y Fox Computing. Y esas son un poco las funcionalidades básicas de las plataformas. Y aquí tenemos una, un ejemplo de arquitectura que, que viene del de, de organismo eh, Inter, industria Internet Consortium. está aquí. Y esta es la plataforma de Reference Architecture de... Industria Internet Reference Architecture. Entonces, esta es una esta es una arquitectura de referencia que plantea muy bien pues eso, cómo, son estas, cómo son estas plataformas de IoT. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente aquí poner un poco de foco en la parte de que, por un lado, tenemos aquí la recogida de datos en el, en el Edge de todos los sensores y dispositivos, y luego esos datos se recogen y se procesan. Entonces, eh, tradicionalmente, en la, en la industria, en la, en la parte más industrial, eh, lo que se hacía era tener una parte de operaciones que lo que hacías es eso, operar los sensores que estaban en las fábricas para que hicieran diferentes cosas. Y esa parte es lo que se llama la eh, Operation eh, Technology. Y luego tenemos otra parte que es la parte de gestión de la información. Entonces, estos dos mundos, el mundo de IT y el mundo de OT, se están fusionando dentro de estas plataformas y es un tema muy interesante y que, que os, recomiendo, os recomiendo un poco que lo conozcáis porque esa, en, en esa fusión de ámbitos ocurren cosas muy chulas vale Entonces, entonces en esta arquitectura, un poco de referencia, eh, cada una de las fundaciones la ha adaptado un poco a sus, a su visión. Entonces, la, la fundación Eclipse pues tiene esta visión de las plataformas de IoT, en la cual pues tenemos la parte un poco Edge, que serán los dispositivos li, limitados, los dispositivos con recursos limitados, y que tenemos aquí por la parte de protocolos, sistemas operativos en tiempo real, tenemos la parte de la extracción de, del hardware y demás, y tenemos luego capas de comunicación entre... De, los diferentes módulos, aquí tendríamos una capa que en vez de ser ya los dispositivos, lo que hace es recolectar información de, todo, de todos los dispositivos y comunicarla a las diferentes capas en la arquitectura, que es la parte que llaman la parte de los gateways, que la parte de los gateways eh, permiten acceder a los dispositivos tanto para coger información como para interactuar con ellos. ¿Vale? Y normalmente en el cloud lo que se hace ya es toda la parte de analítica y la parte de inteligencia artificial y demás, eso lo hace ya en el cloud. ¿Vale? Entonces, esta, esta, Este es un poco el enfoque que tiene la la Foundation. La Linux Foundation tiene una arquitectura de alguna forma parecida, y la, Apache, y la Apache Software Foundation, que en vez de tener un enfoque tan de arquitectura, lo que tiene son diversos proyectos, o sea, lo que hace es poner muy fácil la, eh, cómo los proyectos eh, se gestionan dentro de la fundación, que sea una fundación atractiva para, para, para los proyectos de software libre, y de forma natural los proyectos se acaban incorporando sin necesidad de, de alguna forma posicionáis en estas arquitecturas como Eclipse y Linux Foundation, sino que la Apache Software Foundation lo que hace de alguna forma son los proyectos y poco a poco va emergiendo eh, esas diferentes piezas de arquitectura de IoT. Entonces, pues aquí tenemos los proyectos principales en la Apache Software Foundation. Entonces, a partir de esas plataformas hemos llegado a esa clasificación que tienen estos elementos. Entonces, tenemos como 10 grandes categorías, que es la categoría de la parte de sistemas operativos y virtualización que esta sobre todo se utiliza para en la parte de Edge, en los dispositivos, para ver qué tipo de software vamos a utilizar en los dispositivos para gestionarlos y para de alguna forma comunicarnos con ellos. La parte de protocolos de comunicación con todas las partes de, de la plataforma de IoT. Luego la parte de los gateways, que hemos comentado antes, que el gateway de alguna forma iría a todos los dispositivos y recogería información con ellos o actuaría sobre los dispositivos. La parte de procesada de datos, la parte de persistencia de almacenamiento de los datos. luego Dentro de las plataformas, aquellas plataformas que están más orientadas al que son más proyectos de framework, que son frameworks que en los cuales apoyarnos para construir la plataforma. Y luego ya hay proyectos completos que son ya plataformas en sí que se pueden desplegar y utilizar tal cual. Y por último tenemos la parte más de aplicaciones que se construyen o se programan sobre las plataformas. Y tenemos un par de categorías finales que había ciertos proyectos que estaban como muy focalizados en el ámbito del FOG o, o de construir ecosistemas que los hemos dejado un poco aparte. Vale, entonces ya con esto... Eh, es un poco el, el contexto en el que estamos en, en, el, en el dashboard y paso ahora a, a Valerio, el testigo, para que os comente un poquito toda la parte de la recogida de datos y el análisis de datos que hemos realizado. Ok, gracias Álvaro. Voy a compartir uh, uh, la pantalla. Ok, vale. Eh, ok, como... Uh, a ver si todo bien. Sí, si me oye bien, ¿no? Vale. Sí. Okay. Pues como comentaba Álvaro, una vez, que, eh, una vez entendida eh, o generada la clasificación de eh, del, los proyectos en el mundo IoT, pues necesitamos eh, una, una herramienta que permita analizar y visualizar eh, los datos de estos proyectos. Para hacer esto hemos usado Grimoire Lab, que es una plataforma eh, open source que permite eh, crear y visualizar métricas de desarrollo. Eh, y que es capaz de analizar datos de más o menos eh, unos, unas 30 herramientas usadas diariamente en el desarrollo de software. Eh, Grimoire Lab es, eh, forma parte de un proyecto más grande que se llama Chaos, Chaos eh, que eh, está dentro de la Linux Foundation. Eh, en este proyecto, Grimoire Lab eh, es, uno de la, es una de las herramientas que se usa para entender... Eh, la salud de un proyecto open source. Eh, si estáis interesados en, mirar, en saber más sobre Grimoire Lab, pues estamos en GitHub, pues eh, el proyecto es eh, Chaos Grimoire Lab y pues aquí puedes encontrar todos los componentes y, y también la documentación eh, si queréis eh, jugar con la plataforma. Eh, el punto de entrada de Grimoire Lab eh, son lo que eh, llamamos fuentes de datos, eh, que son eh, estas herramientas que se usan en el desarrollo software. Eh, no sé si reconocéis eh, los iconos, por ejemplo, de Bugzilla, eh, de GitHub, de Slack, eh, de Git y, pues, y mucho más. Eh, para este proyecto, eh, pues el trabajo que eh, hemos estado haciendo con Álvaro, nos hemos centrado en dos fuentes de datos, Git y GitHub. Uh, de git uh, git pues es un, uh, uh, es un sistema de control de versiones de ahí uh, nos, nos, nos interesaba sacar información de los cómics uh, mientras de en github que pues es una plataforma para el desarrollo uh, software uh, nos interesaba uh, sacar información de uh, sobre las incidencias de los proyectos de iot y también sobre el um, eh, lo que se llama pull request que es una manera de contribuir a un proyecto en lugar de un commit directo eh, se puede contribuir a un proyecto eh, en github usando el método de pull request que es simplemente enviar eh, un, eh, pues un parche a uh, un código que eh, quizá no es eh, no forma parte de tu de tu proyecto um, pues, el punto de entrada, entonces, son estas fuentes de datos. Y luego, pues, en esta imagen podemos ver que hay varios macro componentes. El primer com macro componente que encontramos es eh, lo del data retrieval. Eh, aquí tenemos varios actores, Percival, Graal y Arthur. Eh, en este, para este trabajo hemos usado solo uno, Percival, que es un componente que se puede usar de forma eh, eh, aislada, sin tener que instalar toda la plataforma. Y eh, lo que permite hacer es, eh, sacar información, pues, recuperar información de los eh, repositorios que se troban en las fuentes de datos. Por ejemplo, eh, podemos sacar eh, commits de repositorios Git y eh, incidencias eh, de, de repositorios en GitHub. Eh, el resultado, eh, lo que devuelve Percival es una lista de, de documentos en JSON. Estos documentos eh, luego eh, son eh, procesados por el data storage, donde aquí tenemos uh, también dos, uh, dos, uh, mm, dos actores, Grimoire Elk y Ceres estos uh, uh, Estas dos herramientas lo que hacen es uh, coger los datos de los JSON, guardarlos en Elasticsearch, que es una base de datos no SQL que permite guardar documentos uh, uh, en formato JSON, y uh, en, la en el primer paso estos documentos se guardan directamente tal como vienen de Percival en... Uh, en la base de datos y est estos datos los llamamos crudos porque son exactamente la misma información que podemos recuperar de eh, una fuente de datos. Eh, luego, en, una, en un segundo paso, eh, el que se encarga de añadir, el que se Reslib, se encargan de añadir eh, informaciones adicionales que no están disponibles directamente en eh, eh, en las fuentes de datos. Por ejemplo, si nos centramos en, en las incidencias de, eh, de GitHub, eh, la información que, eh, que añadimos es el tiempo de vida de una incidencia. Entonces, sabemos por cada, por cada issue, por cada incidencia, cuándo se ha creado, cuándo se ha cerrado y podemos calcular, pues, el número de días que esta incidencia ha quedado abierta. Esta es una, es una información que añadimos y luego añadimos también información sobre eh, la, las identidades, o sea, de la, de lo, del perfil de la persona que ha creado la incidencia. Eh, ¿Esto por qué es importante? Porque en un, en, eh, en un proyecto software que usa muchas herramientas, eh, es posible que la misma persona eh, use eh, diferentes correos o tengas diferentes credenciales para acceder a, no sé, a su Slack, a Slack Overflow o... O aquí tablo del mismo. Entonces, eh, los componentes que ve, veis ahí en Identity Management, que es eh, Sortinat y ASTAL, digamos la, la interfaz web de, de Sortinat, lo que hacen es guardar esta información de, de perfiles que se ha recogido de estas fuentes de datos y unificarlas eh, de manera eh, que es posible eh, eh, añadir eh, o linkar todas las, las contribuciones de, un, de una singular persona. Esta información unificada luego. Se, se añade, eh, pues luego él la añade a lo que llamamos eh, enriquecido. Eh, en e, estos datos, que siempre se guardan en Elasticsearch, eh, lo que permiten hacer es simplemente eh, eh, incluye más informaciones, por eso se llama enriquecidos, porque pues, contiene más información del crudo. Y eh, a partir de estos datos, luego podemos eh, utilizar una herramienta que forma parte del, del ecosistema de Elasticsearch. Eh, Kibana, en, en particular nosotros, pues, en, en, en Lab eh, tenemos eh, Kibiter, que es un downstream de Kibana porque le hemos añadido varios plugins que nos hacen falta para eh, mejor visualizar los datos de desarrollo software. Eh, entonces, a partir de, eh, de Kibiter, de los datos que tenemos en, en estos eh, datos que llamamos enriquecidos, eh, podemos eh, eh, visualizar, visualizar los datos usando unos dashboards que eh, permiten eh, operación de filtrado y eh, de enfoque de forma dinámica. Ahora cambio de pestaña y os enseño el dashboard. En los siguientes minutos la idea es de mostrar los datos de IoT y también eh, pues ver cómo podemos como centrarnos en particulares momentos de, eh, de la vida de, de los proyectos que hemos traqueado. Pues aquí eh, hay tres eh, pestañas. Pues la primera se centra sobre los dados de Git. Entonces aquí veis información sobre los commits. Eh, los proyectos que hemos cogido, eh, que hemos recuperado, los hemos tagueados con respecto a eh, la fundación eh, que, está, eh, que está contribuyendo en, en estos proyectos. Y podemos ver que eh, tenemos unos 52 eh, proyectos. Cada proyecto puede tener varios repositorios. Entonces, contamos con 300, unos 300 repositorios. Podemos ver que la comunidad en, eh, que rodea eh, la parte de, de actividad en Git es bastante grande porque cuenta con 5,000 eh, autores eh, sobre los últimos 10 años. Ahora, si, por ejemplo, queremos centrarnos en, en los últimos dos años, eh, vemos que, el dashboard, pues, se actualiza y eh, todas las gráficas cambian. Y eh, podemos centrarnos solo en, en los datos de, pues, de, pues, del último intervalo de, que hemos de, eh, puesto. Pues, vuelvo a poner a 10 años. ¿Okay? Eh, pues, aquí podemos ver que, con respecto a la actividad en Git, eh, las fundaciones están bien repartidas. Eh, con respecto a las categorías que mencionaba Álvaro, eh, podemos ver que la parte de eh, Processing y de OS Virtualization cogen más o menos la mitad de la actividad de, en, eh, de Git. Y luego podemos ver que hay varias organizaciones que eh, están ba bastante activas en esta parte. Por ejemplo, eh, pues la, la Apache Software Foundation y pues, Intel. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos Red Hat y pues, muchos más. Si aquí veis esto, es que eh, por cómo funciona GrimoireLab, nosotros recogemos, eh, como somos capaces de linkar un cierto commit a una organización en base al, a, al dominio eh, que la persona que ha hecho el commit ha usado. Entonces, GrimoireLab tiene un listado de eh, organizaciones y, a partir de este, de este dominio, sabemos, a qué organización pertenece. and quiere decir que son organizaciones que no están traqueadas por, uh, por uh, la plataforma y suelen ser, por ejemplo, freelancers o, o universidades uh, y cosas de este estilo. Eh, sí. Valerio, comentar a la gente que podéis acceder en vivo a, a Ocedas BOA, ah, que se está conectando Valerio. Claro, He puesto la URL por el, por el chat. O sea que podéis también acceder y jugar vosotros con los datos. ¿vale? Aparte de lo que os comentaba ahora Valerio. Vale, gra gracias, Álvaro. Sí, pues el dashboard, no sé si se ve bien, pero pues, eh, iotflowsviterge.net. Eh, vale, pues si seguimos con el dashboard, pues aquí tenemos diferentes eh, visualizaciones. Eh, esta de los comics es bastante interesante porque podemos ver que eh, pues, eh, Apache empezó, eh, fue el primero a empezar con, con el mundo IoT. Y luego, pues, eh, vemos que entre Eclipse. Y más tarde, eh, Linux. A pesar de esto, al día de hoy, pues, más o menos, los cómics están repartidos entre las tres fundaciones. Luego, si bajamos aquí, podemos ver eh, una, una visualización sobre el time zone de cuando se hacen los commits, donde, en qué horas del, del día se hacen. Y luego, eh, por ejemplo, aquí podemos ver que el proyecto, el repositorio eh, camel cuenta con, eh, con muchos cómics y luego eh, seguido por Zephyr. El tercero ya está eh, bastante lejos. Entonces, estos dos repositorios y eh, entonces también los proyectos son bastante activos en el, con respecto a la parte de Git. Eh, al final aquí puedes ver una tabla que resumen con respecto a las categorías que hemos identificado, pues, un poco la actividad de, de, de Git. Entonces, por ejemplo, podemos ver que, eh, en, en Fog tenemos solo Eclipse y mientras en otras categorías como es Visualization, vemos que las tres fundaciones están, eh, están presentes, pero bueno, en este caso Linux lidera eh, eh, esta parte. Luego, si pasamos a, a, a, a esto, es bastante interesante eh, y, eh, ver cómo el... Este, esta época de COVID ha afectado el desarrollo software. Aquí he puesto un intervalo de seis meses y podemos ver que el, la actividad de los, eh, con respecto a, a Git, ha bajado muchísimo a partir más o menos del, pues, de, de marzo y luego, pues, en abril. Aquí ha habido un bajón y luego, pues, ha vuelto a subir. Eh, vale, ahora paso a los otros dos dashboards. Uh, este es de issues y el, el siguiente será de request Aquí también podemos ver que las organizaciones, las fundaciones, perdón, están uh, repartidas. Quizá Eclipse uh, tiene una, un poco más de actividad. Um, y aquí eh, podemos ver cómo um, eh, la, las, la, las incidencias están repartidas. Eh, a, pues, aquí la parte interesante es ver que, eh, eh, voy a expandir esto, pues en, en, en verde tenemos la, las incidencias cerradas y en, y pues en amarillo, no sé, tenemos, esta, pues tenemos las incidencias abiertas. Aquí podemos ver que de dos formas, eh, a lo largo del tiempo, eh, hay pocas incidencias abiertas. Entonces, digamos que la comunidad de IoT eh, es bastante activa en, en solucionar pues, los problemas que se detectan. En la visualización de abajo, eh, aquí podemos ver cómo las incidencias se reparten entre, entre fundaciones. Eh, y, por ejemplo, podemos ver que eh, quizá Linux en este momento eh, empezó a entrar con, porque claramente entró también en la parte de Git. Eh, y, eh, pues, hubo momentos que tuvo una, pues, bastante actividad con respecto a las otras fundaciones. Eh, también aquí, pues, hay tres eh, tablas eh, que resumen un poco la, la, la actividad de IoT con respecto a, a las incidencias, y podemos ver que aquí, eh, pues Zephyr sigue en segundo, pues siguen las primeras uh, tres posiciones, y el primero aquí es uh, Mex -net, NET con 9.000 issues. Eh, aquí hay que decir de las formas que no todas las organizaciones usan GitHub, eh, y en, un siguiente, en una siguiente iteración de este trabajo estamos pensando um, incluir también incidencias de otras fuentes de datos que de momento no están traqueadas. Aquí al final también vemos que hay. Uh, un resumen uh, de las fundaciones, proyectos uh, uh, con respecto a las categorías que, que se habían mencionado al principio. Uh, lo mismo, pues, con PureQuest. Uh, aquí también podemos ver que, pues, las fundaciones están más o menos uh, uh, ahí um, reparti repartiéndose la, lo, pues, los PureQuest. Y uh, podemos ver aquí que es bastante evidente que Linux entró uh, más tarde. Eh, y que al final pues parece que Linux de todas formas use de forma más eh, eh, eh, más más masiva pues la perecuesta incidencias porque al final si vamos a ver el, el pie chart aquí pues al final Linux aunque ha empezado tarde pues eh, ha cogido casi toda pues ha cogido el, el 36% eh, de lo que pues de la actividad de de cuesta. Eh, y pues no sé, Álvaro, eh, yo creo que esta parte la, pues, ha, ha terminado. En las siguientes slides podéis ver como un resumen de lo que eh, he estado comentando. Eh, así que sí, pues aquí es la parte del COVID eh, y los top projects por, por, eh, por cada dashboard. Eh, si quieres, Álvaro, te vuelvo a pasar el, eh, la pantalla. El de bueno, Valerio. Bueno, pues volviendo un poco a la, a la presentación, como se ha comentado Valerio, en la presentación tenemos un montón de slides donde hacemos ese análisis de datos que has ha hecho Valerio en vivo sobre el dashboard. Pero como veis que el análisis de datos se hace sobre el dashboard directamente, con los datos que están allí en vivo. Y habéis visto que, por ejemplo, el análisis de los datos refleja perfectamente eh, eventos como los del COVID. O sea, que son datos que son datos reales y que se están extrayendo los proyectos. Y que, vamos, se pueden utilizar para hacer un análisis de los, de los proyectos. Entonces, aquí tenemos una, una tabla final en la cual intentamos montra, mostrar un poco de forma consolidada, pues, para todas las categorías, qué fundación era un poco la que estaba más presente. Entonces, veis que eh, dependiendo de la categoría, pues, es una fundación o otra, la que están más presentes, el tamaño de la comunidad de cada una de las categorías y un poco el proyecto que lidera cada una de ellas. Un poco eso para dar un poco de visibilidad a algunos proyectos que especialmente, pues, están destacando dentro del mundo de... De, del IoT. Y por último pues también queremos hacer un poco de énfasis en las compañías que para cada categoría están trabajando y ves que, que realmente en el mundo de IoT en Floss, pues están trabajando todos los grandes. O sea, tenemos aquí en Red Huawei, Amazon, no sé si ves el IBM, vos si veis el estado, eh, todas las grandes compañías que están en el mundo de IoT están también metidas aquí. Por lo cual, de una forma o de otra de una, o sea, apostando más o menos están todas las grandes compañías del mundo IoT trabajando también en en sus estrategias de, de open source. Entonces, un, llegado a ese punto, pues decimos, bueno, ¿y exactamente quién es el, el ganador de alguna forma en esta en, de, después de hacer todo ese análisis entre las fundaciones, entre los proyectos y demás? Pues como habéis visto, está todo como muy equilibrado. Y para nosotros el ganador es el es Floss, o sea, el open source, porque realmente hay mucha actividad, hay muchas eh, han, se han traído muchísimas empresas que están trabajando en, en los proyectos, y pensamos que, que esto es algo que se ha mantenido ya durante tiempos, está en crecimiento y que la fundación pues tiene su foco, o sea, claramente la fundación Apache es muy fuerte en la parte de datos, como ya lo mostró con, con todo el, el ámbito del Big Data, que casi todos los proyectos grandes de Big Data están todos en, en Apache, que arrancaron con lo de Hadoop, luego llegó lo de Spark, incluso la parte de Massive pues está llegando también un poco por la parte de, de Apache. Luego, en cambio Eclipse, Eclipse tiene quizá el ecosistema más rico de proyectos. Hay muchísimos proyectos en Eclipse, hay, mucho más, hay más proyectos y más variedad que en el resto de fundaciones y se han apostado también muy fuerte por la parte de IoT. Entonces, lo predecible es que sigan, que sigan creciendo los proyectos, evolucionando y que encuentren muchas sinergias entre ellos. Y luego ha llegado la Linux Foundation, que quizás son los que han llegado un poquito más tarde, pero tienen grandes proyectos dentro de, dentro de ellos y tienen como grandes estrategias. están han muy fuerte y tienen recursos para para ayudar a los proyectos a salir adelante. Entonces, eh, hemos realizado diferentes sequeos para ver que la cobertura de los datos, realmente, pues, un poco hemos alcanzado los, los grandes proyectos de IoT en el mundo del open source Y hemos enviado diferentes informes y sí que aparecen reflejados en, en nuestras conclusiones, pues, las, las grandes tendencias que se han identificado en informes, por ejemplo, como este que comentabas, el, el pack radar, que es un informe un poco estratégico, sobre la plataforma de IoT en open source en Europa en el 2019. Entonces, hemos cruzado los datos y realmente nuestros datos y los suyos están, están de alguna forma eh, alineados, por lo cual los datos que tenemos pues, son, son correctos. Eh, hay colaboraciones entre los diferentes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de pcl 4 es focalizado en los protocolos de comunicaciones, pues se está, se está utilizando, o sea, se está, eh, está en Apache, pero se está utilizando en Eclipse Milo, en Eclipse Edito y en muchos otros. Entonces, hay gente de Apache trabajando en otras fundaciones. El proyecto de Eclipse cura que es un gateway, está utilizando eh, la parte de Apache Cable para el procesamiento de datos. Entonces, hay un montón de colaboraciones entre los proyectos. Y por ejemplo, estuvimos con esta misma charla en el FOSDEM este, este año, y con la idea un poco pues, de visibilizar todo esto, que la gente conozca los proyectos del resto de fundaciones, para intentar un impulsar un poco las colaboraciones entre los proyectos, ya que somos comunidades abiertas, intentar que esas comunidades abiertas trabajen entre ellas y aparezcan sinergias de de trabajo. Entonces, un poco eh, como conclusión ya de qué podéis un poco llevar de esta charla, lo fundamental, el dashboard que tenéis en línea, lleva en línea desde comienzos de este año. Si es, se autoriza todos los días los datos y siempre tenéis información fresca para que podáis vosotros eh, estudiar qué está ocurriendo en el mundo de IoT y qué evoluciones están, están ocurriendo. Y queremos poner también foco en la, parte de, en la parte de que todo es un proyecto abierto, que lo tenemos en GitHub, en esta URL, entonces, gestionamos toda la evolución en base a ISUS. Entonces, os animamos a que participéis, os acerquéis por el repositorio. Y si tenéis cosas que os interesen, directamente nos abréis ISUS y las, y las comentamos. Vale, y pasamos ya un poco a la, a la parte de preguntas. Eh, Juan Carlos, ahora no se sí. no, no sé si te oye. No, te, estás en mute, creo. Ahora, ahora sí, sí. Ahora perfecto. Mira, mira Felipe, de, de lleno. Bien, eh, hola, Philip. Sí, este como tenías el micrófono, digo, por si acaso. Ah, sí. le, le cortaba a mi micrófono. Me quedo de, de oyente como estaba, estoy por aquí. Otro... Y de preguntante también te puedes poner. ¿eh? Pues también. <risa> Nada, recuerdo que tenéis la pestaña de Q&A, que podéis eh, ponernos vuestras eh, preguntas o levantar la mano y os damos entrada. Aquí cabemos todos, se reduce la pantalla, la, la, la maravilla de lo digital. Nos reducimos nosotros y cabe otra persona más. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, yo tenía una duda y es, de cómo, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo surge la idea y qué necesidad vino a cubrir? Pues yo os comento un poco, o sea, al final el tema es que yo empecé a trabajar en, en Monom, en la parte de IoT, y, y llegué un poco de, de nuevo, o sea, es un área que no conocía en, en detalle. Entonces llegué a enfrentarme a, a trabajar, porque allí en Monom estamos creando una plataforma de IoT, es una plataforma bastante grande y quería conocer un poco pues, eso, las grandes piezas que ya existen tecnológicas, porque una plataforma es una cosa bastante compleja y quería conocer bien el ecosistema para saber si estamos utilizando todas las piezas correctas dentro de la plataforma. Y ahí un poco pues, quise hacer una, un estudio un poco en profundidad de qué ocurre en el mundo de IoT. Y como, y como también he estado trabajando en Vitergia durante seis años con, con Valer y compañía, pues dije, vamos a unir intereses. Entonces, yo tenía el interés en la parte de IoT. Vitergia tenía las herramientas y el interés en Open Source, que nos une a los dos. Y dijimos, no, Valerio, pues, adelante, y ya engañé a Valerio. <risa> y, lo... y lo pusimos, en, ¿Y y lo pusimos en marcha. futuro le veis? O sea, ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Pues, pues, un poco el futuro, pues, el que estamos ahora teniendo, arrancamos en el FOSDEM, que fue cuando dimos la primera charla de este del dashboard de IoT en las fundaciones Open Source. Y la verdad es que la acogida fue muy buena allí en el FOSDEM. O sea, vino mucha gente a la charla y estuvo estuvo muy bien. Entonces, lo que queremos hacer es, irlo enriqueciendo, ir añadiendo, por ejemplo, la fundación Mozilla. Pues la fundación Mozilla tiene que estar presente en el, en el dashboard para que, de alguna forma, reflejemos mejor el, el ecosistema de, de IoT en open source. Y luego también hay proyectos muy interesantes como fireware que han puesto mucho foco en la parte de IoT, que también son open source, que es proyecto europeo, y que nos interesa también mucho pues, conocer qué están haciendo. Entonces, pues, ese tipo de incorporaciones las queremos ir llevando, esos proyectos, incorporarles al, al dashboard también, para poco a poco enriquecerlo. O sea, que un poco si quieres, la evolución sería continuar enriqueciendo el, el dashboard con más datos, con más información interesante y continuar tampoco poco difundiéndolo y que sea una herramienta útil para, para la comunidad. Y desde de, el punto de, de vista de, de uso, ¿tenéis constancia de que las empresas lo estén utilizando como una herramienta de inteligencia? ¿Un poco para monitorizarse unos a otros en qué punto se encuentran? Pues yo, mira, o sea, yo trabajando en ahora en Monom, he trabajado bastante de cerca con el proyecto de PCL Forex. El proyecto de PCL Forex, lo que, lo que estamos focalizados en la parte de los protocolos de comunicaciones entre los diferentes tipos de, de sensores que están en las fábricas. Y ahí hay gente cuando vio el informe, pues son empresas que son empresas más bien dice que es de un tamaño pequeño, y se vieron reflejas en el informe y dijeron: juego oh, interesante, ¿no? Porque tenemos ahí nuestros datos y de alguna forma nos ponemos ojos y claras dentro de esa comunidad. Y hay que entrar en el blog para contar un poco, pues, el informe, cómo estaban posicionados, cuál es su estrategia. Entonces, realmente, hombre, son casos puntuales de empresas pequeñas. O sea, no tenemos constancia de que grandes empresas pues, lo hayan utilizado para cosas significativas, pero bueno, todo llegará. O sea, al final, si eres capaz de aportar valor suficiente y, te, y eres capaz de que se conozca. Pues todo, todo llegará, porque los datos habéis visto que son datos qué de, de calidad y muy aparte De, de esto de, de vigilar, no sé, por ejemplo, desde el punto de vista de programadores que quieran meterse en algún proyecto y ver qué es lo que está más, a lo mejor es, es interesante, ¿no? Eh, sí, esa parte, por ejemplo, cuando estuvimos en el FOSDEM, hablamos con mucha gente de, de empresa, por ejemplo, con gente que está trabajando en voz, y hablamos con ellos de los proyectos. Entonces, los diferentes proyectos para entender. Cuáles son los proyectos que van para adelante y cuáles son los proyectos un poco que se están reculando, están yendo esfuerzos hacia otros sitios. Entonces, como bien dice, pues claro, si eres un desarrollador de software y te interesa el mundo de IoT, entonces me meto. Entonces, de alguna forma es por una de las categorías para entender las diferentes piezas, diferentes ámbitos de trabajo. Que de alguna forma elija lo que más te gusta. O si sea, a lo mejor quieres ser bajo nivel, programar a bajo nivel, pues vete a la parte de protocolos o la parte de a lo mejor el sistema operativo que llevan los cacharritos. Si quieres una cosa, cosa más de más alto nivel, pues te puedes ir a la parte, por ejemplo, el gateway que se encarga de recopilar información de todos los sensores, consolidarla y comunicarla. Entonces, puedes conocer, por un lado, ese tipo de los diferentes ámbitos, elegir un poco el que más te interese y luego te vas a ese y en ese ves qué empresas están trabajando y, de alguna forma, pues si esas empresas están, están trabajando y están activas, van a tener interés en contratar perfiles que, de alguna forma, ayuden a, a trabajar en ese ámbito. Entonces, pues, sí. esa parte de mí puede sí, ser sí. interesante. O, Tenía una pregunta. Sí, Sí, no, okay. tenía la pregunta, no sé si lo habéis dicho, pero ¿qué otros repositorios, dashboard, perdón, tenéis activos eh, más allá del de IoT? Porque será más para Valerio, ¿no? Entiendo de, de Vitergia. Si tenéis un repositorio donde eh, aparecen todos los dashboards que tengáis activos en, en muchísimos ámbitos, no solo en el tema de IoT Floss. Eh, no tenemos un repositorio con la lista de, de dashboards activos, eh, pe, pero bueno... Hay ciertos que son como abiertos. Por ejemplo, uh, GitLab creo que tiene un abierto. Uh, en el sitio tenemos varios clientes que usan el dashboard. Uh, pero, claro, esta lista para los uh, dashboards abiertos podría ser interesante porque permite luego también pues, ver cómo las fundaciones open source uh, están como activas en el panorama open source. De hecho, parte de nuestros clientes son, son fundaciones open source. Así que esto podría ser... Uh, Interesante como añadir una lista de, de estos dashboards. O, otra cosa que quería eh, añadir con respecto a lo que había dicho Álvaro, otra parte, otra posible extensión del dashboard eh, es también como añadir informaciones a nivel de líneas de código, licencias, hecho que tenemos esta, pues, tenemos la posibilidad de trajer esto también para ayudar los desarrolladores o las organizaciones que están interesadas en entrar en IoT. Si hay ciertos proyectos que tienen licencias que podrían no encajar con, eh, pues, los requisitos que ellos tienen. Esta es una posible evolución de una tercera iteración del, del dashboard. Mm. Eh, bueno, tenemos una mano aquí levantada. Eh, Carlos, te voy a invitar, si quieres, eh, a, a acudir con nosotros y nos trasladan la, la pregunta. Tienes activado para, si puedes activar, Carlos, cerezo, el micrófono y la cámara. Hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, te oigo. Sí, Álvaro, ¿qué tal? Sí, bien, Carlos, ¿Cuánto sí tiempo? Estudiamos. estudiamos vale, Carlos, pues, un pase, tío. Nos hemos visto en varios, <risas> en varios sitios. Sí. Permitidme que no active la cámara porque llevo en cuarentena tres meses encerrado en Bruselas y es que tengo unos pelos indecentes. Que, oye, una cosilla. Eh, yo estuve. Perdonadme que me haya sumado un poco tarde y a lo mejor incluso lo habéis comentado y está relacionado. Pero ahondando un poquillo con la pregunta que ha, hecho, que ha hecho Juan Carlos hace un momento. Yo estuve en el tema rápido contexto. Estuve en el tema de IoT en el 2000, no me acuerdo, 2006-2007. vale. En aquel entonces, quien empujaba el IoT eran las operadoras. En concreto, era un proyecto de, de Amena Orange. vale. Eh, lo que querían era vender líneas. Y entonces financiaban un poco, pues bueno, distintos tipos de proyectos, iniciativas, en la línea, a lo mejor también lo que ha preguntado Carlos, ¿no? Y había proyectos de todo tipo, de temas de sonometría para ayuntamientos, y bueno, no me voy a meter en todo esto. Había control remoto, había temas meteorológicos en las distintas BTS, había distintos proyectos, ¿no? Pero al final lo que querían es tráfico y era vender eh, tarjetas líneas. Pero el catalizador de aquello para que llegara al mercado eran las operadoras. Y la verdad es que desde entonces me he desconectado, he estado metido en otras historias, tú ya conoces algunas, Álvaro, y, y ahora mismo en lo que estoy, que es en la Comisión, aquí en la Comisión Europea, no, no, no estoy metido en estas historias. Pero la verdad es que tengo curiosidad por saber a nivel un poco de proyectos, digamos, prácticos y, y de, de, de prácticos, perdón, no lo he dicho bien, eh, comerciales mejor dicho, ¿vale? Que lleguen al mercado, sean open source o no, pero que lleguen al mercado, que lleguen a, a pues, grandes corporaciones o, o individuos eh, o, o grupos de individuos, y si me da lo mismo que sea en España que en el mundo. Bueno, si es en Europa mejor, ¿no? Eh, por, por lo que nos toca de cercanía más que nada. Eh, pero pero, pero, pero, pero eso, saber un poco eh, qué hay comercial, qué hay tangible, qué hay comprable, vendible, qué hay un offering para eso, y, ¿Y quién es el que está poniendo el drive en el mercado? Si son las propias compañías, también, y con esto ya termino, también porque en su momento había, por un lado, toda una línea de desarrollo de dispositivos para capturar eso, toda una línea de desarrollo donde estaba el tema problemático, que eran los sensores, y luego, por supuesto, todo, una, todo un tema de, de comunicaciones unidireccionales que había que establecer pues algo bidireccional, aunque solo fuera para, para enviar datos unidireccionales desde allí, pero de vez en cuando pues actualizar software, firmware y demás ¿no? entonces entender un poco a lo mejor cual, quiénes son los actores que están empujando ahora mismo a nivel a nivel a lo mejor comercial eh, igual tal vez Álvaro me lo vas a disculpar el foro eh, por el tema más bien de, de open source que a lo mejor eh, está un poco tangencial y se reutiliza pero pero yo yo yo lo que quisiera saber es a, a nivel comercial de mercado que hay contratable o que se está contratando y quién lo empuja? Muy larga la pregunta, ¿eh? <risa> ¿Queréis que conteste rápidamente una parte y luego si queréis alguno más participar? Vale, o sea, yo la, la, la, la parte que os puedo comentar un poco más es la parte de, de IoT Industrial. Entonces, en la plataforma de IoT Industrial, a día de hoy, hay un... Vamos, están totalmente en plan hype total. O sea, hay muchísima gente desarrollando plataformas de IoT. Y son gente como General Electric, Snyder, o sea, todos los grandes jugadores, todas las grandes empresas que están metidas en el mundo de de. de la, vamos, en la parte de fábrica, manufacturing y demás, están todas trabajando mucho en la parte de, de crear estas plataformas de IoT. Entonces ahí hay grandes plataformas. O sea, por ejemplo, General Electric ha, ha invertido mucho en una plataforma que, de IoT que publicaron. Y es ahora viendo un poco cómo, cómo redirigirla. Y yo creo que ahí, vamos, en la parte industrial, pues los grandes jugadores son los que ya saben que están ahora haciendo la parte de plataformas de IoT. Un poco en, la, en la parte más de doméstica, esa la conozco menos, o sea, no, no, no la conozco tan de cerca, pero creo que, por ejemplo, la, la, la, la gente de Mozilla está traba, trabajando mucho en la parte de IoT doméstico, o sea, con la plataforma que están impulsando. Y no sé, vamos no, no te puede dar mucho más... mucho más datos. Vamos a recibir la, la última pregunta, si queréis ahí seguir en, en las mesas, que todavía no... Nos cerramos, que no, queda 15-20 minutos al terminar en, en la mesa, así que, que no hay ningún problema. Y vamos a recibir a Javier Cuervo si quiere subir al escenario, si le apetece. Activa el micrófono y... Sí. Hola, buenas, pues sí. buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, sí. sí. Hola. <risa> hola. Eh, quería hacer dos preguntitas. Una eh, viene a, a, a, a colación de, de, de, esta, de esta pregunta anterior y es... Si sí, no tiene sentido el que Google a través de Android acabe enlazando con IoT, simplemente se, me ha surgido esa idea, ¿no? Y, y si, si Google no tiene esa parte, además con Nest y con todas estas cosas que tiene ahora mismo, y si no, si no es un contribuyente claro aquí. Y luego eh, también si no hay un estudio, aunque sea, bueno, mencionabais antes cosas, aunque sean privadas o que como estatista, o si no hay un estudio genérico, aunque no sea tiempo real, con el cual comparar los resultados que, que sacáis. Sí, pues si queréis, con la, con la segunda pregunta. O sea, si véis, al final de la presentación os comentaba el informe este de PARC, de plataformas IOT Open Source en, en Europa. Y que para, o sea, es, eh, los de PARC están sacando informes un poco de estudios de mercado y un poco estratégicos. Y ese es un informe focalizado en Open Source, en, en, en plataformas Open Source IOT en Europa. Luego, a nivel mundial, hemos estado viendo, por ejemplo, los, los, los informes de Garner, de Forrester, con los cuadrantes y demás, para entender un poco la, el panorama. Y lo que ocurre es que ahí, la, los, ¿sabes? por ejemplo, la gente de General Electric o la, la gente de Schneider, sí. o sea, los lo grandes jugadores, pues están utilizando OpenSource, pero en sus su grandes plataformas no. grandes plataformas son pro, plataformas pro, eh, privativas, que están más bien cerradas, entonces ahí, eh, ahí también es complicado. Eh, comparar claramente una cosa con la otra. O sea, lo, lo, mejor hemos, lo mejor que hemos encontrado ha sido el informe ese parque de, de plataformas IoT en Europa, que es open source, y que ahí, por ejemplo, Bosch sería como uno de los líderes que aparece en el informe Eurotech, que es otra de las compañías que hace el, el gateway que se llama Acura, también aparece en, en el informe en el dashboard, posicionados, o sea que los datos cuadraban con, lo, con, con, ese, con ese informe. Y con respecto a la otra pregunta, lo de, lo de la, el, el, por ejemplo, el procedimiento de Google en el mundo de IoT, yo creo que, da, que yo creo que ese tipo de compañías están más posicionadas en la parte de IOT doméstico y están jugueteando en el parte de IOT doméstico. Pues pasar a saltar al IOT industrial pues es como otra liga, ¿no? O sea que ahí te juegan más cosas y te hace falta tener más expertise antes de poder saltar ahí. Entonces están jugando un poco porque, claro, con los caseritos de casa, si se te rompe algo no funciona tampoco es que sea muy grave. Pero claro, si estás jugando con las fábricas y se te rompe algo, pues ahí las consecuencias pueden ser mayores. Entonces yo creo que están más focalizados tanto Amazon, Google. Apple y demás en, en la parte más doméstica, okay. en la parte de IoT. Pues, eh, si os parece, eh, llevamos un poquito pasados de tiempo. Os invito a que una vez que se eche esto abajo, vais a estar ubicados en la mesa. Podéis todavía tener tiempo para poder hacer un poco de networking, conectar, ubicar a Álvaro y a Valerio en la, en la mesa de Q&A, que está a la derecha del todo, o donde le pilléis, donde veáis que está la carita. Vais a por ellos y les abordáis. Y, nada, recordaros que, bueno, hoy finalizamos aquí en la sala ARSIS, pero mañana continuamos a partir de las 4. Os voy a dar un breve resumen, título y persona de qué van a hablar para que, para que lo tengáis presente. Miguel de Vaz entrevistará a Gerardo Bustos Pretel eh, sobre Administraciones Públicas Innovadoras. a las 5 análisis y visualización de datos científicos a través de la realidad virtual. Miquel Estapé eh, nos hablará sobre héroes y villanos en la transformación digital de la, de la administración en tiempos del COVID y Alberto Gómez Toribio eh, Defi, los felices años eh, 20. Y ya para finalizar, agradecer obviamente a Álvaro y a, y a Valerio por la, por la charla y por el acceso que nos dan a la información, porque esto sí que es compartir conocimiento puro y duro en tiempo real <risa> para poder hacer inteligencia de negocio. Y, y nada, muchísimas gracias a, a todos los asistentes, a Filipe por habernos acompañado en este último tramo, y nos vemos mañana. Hasta mañana todo. Muchas gracias. Hasta Muy bien. Hasta luego.